Una magia espectacular. ¿eh? a todos los niños, por favor, atención, en breve viene el mago, hacemos unos trupos, de, cosas no me desaparezca, por favor. Ya estamos enlazados con la psicóloga infantil Lorena Pastor para también conversar y con Florcita y Adriano. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. <coughs> Hola, buenos días, muy bien, gracias. Aquí estamos todos emocionados por el Día del Niño, pero también la emoción nos preocupa porque, tú sabes, los niños están en casa y ha pasado mucho tiempo y necesitamos tener actividades. Así que empezamos con los consejos. Vamos con el primer consejo. Crear historias y actuar. ¿Cómo, es? ¿Cómo es esto, Lorena? Cuéntanos. A ver, lo que se hace es se reúne en familia, o sea, sea la mamá con el hijo o se trabaja en equipos. Puede ser el papá con el hijito, o puede ser mamá del otro equipo, ¿no? Cada persona elige un personaje para actuar y los demás tienen que adivinar. El que acumule más puntos ganará. Por ejemplo, ¿no? si yo elijo actuar como el chavo del 8, puedo, eh, digamos, hacer algunos movimientos, actuar como si estuviera en la vecindad del chavo Pero puede ser como, y los no, demás tienen que no, adivinar. No lo o sea, podría ser contando una historia, yo podría decir de repente, este. Viene el caballo corriendo. Y Etel tendría que hacer. O, o, o Teodoro. O Teodoro de repente, ¿no? Claro, viene el caballo, en este caso, viene el dragón corriendo. Corriendo. Corriendo. corriendo. corriendo. corriendo. De, pronto, de pronto. De pronto. ¡Cayó la lluvia! ¡Cayó la lluvia! Ya está con paraguas. Teodoro primera... revaló y cayó al piso. ¡No! ¡No! Y esta cosa podemos hacerla con nuestros hijos, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, la primera, la primera fase del juego es solamente actuando. Ajá. Y cuando se adivina, la segunda ya puedes decir algunas palabritas o algunas frases ah, que cuenten un poco la charada. historia de este personaje. Esto ah, no lo puede hacer Entonces ¿así? porque todos actúan en su casa. Sabes que tienen dos niños, Flor, Néstor, Adriano, todos talentosos y todos actúan. ¿Adrianito, te gustaría jugar bueno, a esto con mami y papi el fin de semana? Sí. ¿Sabes? Me gusta, ¿no? Qué bueno. Claro que sí, él quiere ser actor de grande. Además, claro, ¿qué cosas juegas con tu con tu mamá y con tu papá, Adrianito? Se nos cuente la historia. Mm. Escondidas, que ah. mi hermano siempre me avisa que quiere jugar a las escondidas. Ajá. Pues vamos. El hermanito lo avisa que quiere jugar a escondidas. Pelota, a la pelota, a la pelota. Qué bueno. Pero la cosa es cuando uno se esconde hay que encontrarlo, ¿eh? porque hay gente que se esconde y nunca lo no encontramos después. un zapato oh, no, pues Ah, por... sí. Hay que tener. ¿Qué otro? Oh, vamos con otro consejo, Lorena, por favor. A ver, para este fin de semana, estimular la creatividad. Explícanos eso, por favor. Atenta, este, Florcita, que tú la desarrollas perfectamente bien con tus hijos. Ya conocemos perfectamente bien los juegos. Cuéntanos, Lorena, por favor. A ver, Flor, mira, lo que podemos hacer es, encuentra en tu casa todo el material que tengas de reciclaje. Ajá. botellas, tapitas, eh, por ejemplo, cartulinas las cajas. y todo lo pones en una mesa. Ajá. Entonces lo que tiene que hacer tu hijito es crear diferentes personajes o diferentes objetos, ¿no? Armándolos, pegándolos, adaptando lo que tijera. Le gusta reciclar, ¿verdad, Florcita? Porque a mis hijas le encanta mucho dibujar y pintar, dibuja muy bonito, y le gusta pintar. Siempre, Uy. todos los días, le encanta dibujar y pintar. Eso muy es lo que bueno. le gusta. Adriano, Aparte, excelente. Adrianito, eso va a ayudar un montón. ¿Sí? ¿Tú, tú eres así como mi hijita. Mi hijita, ve una caja. No sé si a ti te pasa lo mismo, Uy. Adriano. Ves una caja y agarras la caja y quieres cortarla, transformarla en un castillo, de repente. ¿Te gusta hacer eso? Yo la transformo en un robot. ¿En robot? Claro, no wow. te puedo creer. ¿Tienes alguno de repente por ahí en la casa que nos muestren? Eso pasa, Lorena, mucho, ¿no? También, mi hija. Ven cajas y es lo más preciado. Así es. Maravilloso la caja. No quiere que nadie la bote. Claro, ¿tiene claro juguetes, es muy común. Quiere las cajas, las bolsas, quiere esas cosas. Las cosas recicladas. Ah, mira. No qué... hace caso claro. ni Se mi pequeño Estefano. Lo mismo. Tiene juguetes, pero no. Quiere jugar con una tapa. Eso, eso es con verdad. Con papel. Adrianito, ¿y a ti te gusta la magia? Sí. Uy, te... ¿Te gusta la magia? Prepárate, ¿eh? porque en breve en un ratito va a estar el espectacular mago Bruno Tarnechi, conocidísimo mundialmente para hacernos unos trucos que va a desaparecer a Teodoro, a Ethel y a todos. Me quedo callo solito, no tranquilo. va no, no, no, no, no, no, no, no, a desaparecer? Siguiente consejo antes que me desaparezca, por favor. Otro consejo. A ver. Técnicas de relajación. ¿Eh? A esto no sé, ¿cómo es, Lorena? ¿Cómo relajo a mis hijas o, o todos los relajamos con a ver, es importante enseñarle a los niños um, técnicas de respiración o relajación. Um, por ejemplo, Florcita, te sientas con Adrianito en un sillón cómodo, yeah. ¿no? de casa, y le enseñas que cuando él se sienta tenso, uh -huh. cuando esté estresado, ¿no?, molesto por algo, tome el aire por la nariz o de forma honda y lenta... ¿No? Aguante un poquito el aire y luego lo bote por la boca, así como si estuviera soplando muy fuerte, ¿no? ¡Afú! Lo bota por la boca, lentamente, de ahí contamos uno, dos segundos y volvemos a comenzar. ¡Afú! Y ponemos en el celular un minutito ah. para que nos avise cuándo acabó el tiempo. ¿Tú esas cosas así a como. <risa> Okay, lo que pasa es que Lorena estaba hablando y lo veíamos a Adrianito respirar, inhalando y exhalando. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Está... Aprende rápido, aprende súper rápido. Esto arrancamos. puede ser también, Lorena, cuando están frustrados, cuando los niños, no sé, estallan en, en llanto, por una frustración, decirles, vamos un minuto a respirar. Sí, los niños nos estresamos. Sí, claro. Nos estresamos. Claro, es, in... Pero, no, es, sea, claro, es importante cuando el niño sí, claro. está estresado, molesto, es importante decirle... Vamos ahora al rincón de la calma. Vamos rincón a calmarnos primero. Calma. Sí, podemos utilizar ese, ese nombre porque ayuda, ¿no? La es cocina, el la cocina de la, el rincón de la calma, calma la cocina. el rincón de la calma. Lorena, no sabes cuánto aprendemos de verdad ahora contigo el rincón de la calma con el doctor Gustavo, el tema de gatear sí. para prevenir eh, los accidentes. Muchísimas gracias de verdad. Así es, gracias por acompañarnos, Lorena. Muchísimas gracias, gracias. por que pasen. Un día del niño en casa. Y quédate con nosotros. Un ratito. Sí, dinos, sí, sí, sí, trabajando. Ya salió la nueva colección de Queen Viva y Flor Polo. Ah. Ya lo saben, chicos. Lo pueden ver en Queen y a compras al por compras al por mayor te regalamos un vestido gratis de la nueva colección de Fulbis. Oye, entonces la próxima sí. semana nos puede hacer un nuevo desfile, así que el entra a tu país otra vez. Ah. Ah. Gracias, Florcita. <risa> Lorena, muchísimas gracias, a ver, a Lorena, por estar con nosotros. Gracias, Adito, ya viene la magia. Sí. Ya viene la magia. Claro sí. que sí, un beso para todos. Gracias, Lorena, gracias Flor. Saludos a Néstor y a Resíganse. todos. Cuídense. Sí. Despídanse porque lo vamos a desaparecer. Sí. Bueno, mío, Ay tiempo, no, espérate. ¿eh?